nunca, pero nunca había tocado una computadora. Siempre estuvo dentro de mis deseos poder terminar una carrera. Es una experiencia muy valiosa eh, como universidad pública en Internet. Aquí estamos afuera de mi casa y los invito a que podamos compartir esta experiencia de ser alumno de la Universidad Virtual de Quilmes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Juana Janikowski de la Universidad Virtual de Quilmes porque quería saber si habías recibido toda la información de usuario y contraseña para ingresar al campus. Enseguida me asignaron un usuario del campus en el que uno puede entrar y hacer absolutamente todo. No es necesario hoy en día mudarse como tienen que hacer antes a grandes ciudades para poder estudiar una carrera universitaria. He tenido alumnos... En los lugares más variados de la República Argentina, pero también en el exterior. Siempre han rendido en la sede más cercana, que es en la ciudad de Trelew, y próximamente lo haré en la sede de Neuquén. Acercarse, eh, aprender los finales en, en, en, en puntos estratégicos que, que tiene la universidad. En, y que en todas las provincias del país esto se brinde de la misma manera y para todos, por igual. Esa Es la universidad en la Argentina pionera de, de animarse a pensar una manera diferente de enseñar y aprender, mucho más cercana a lo que es la, la, los estudiantes del siglo XXI. enviándolas desde allá que acá en evaluaciones hacen las impresiones y las reparten en todas las mesas de final de Argentina. Perfecto, Sebastián, quedamos así. Pues ¿Querés mandar un saludo a la gente que nos está viendo? Sí, sí, obvio. A toda la comunidad de la Universidad Virtual de Quilmes, mis saludos. Que saben que acá en España siempre estoy para lo que quieran, lo que necesiten, lo que quieran consultar. Soy Sebastián Torre, el director de la Licenciatura en Administración de la Universidad Virtual de Quilmes. Mi nombre es Marina Leal, soy directora de la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales. Soy Ernesto Toffoletti, director de la Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Virtual de Quilmes. Soy Ana, coordinadora del Departamento de Materiales Didácticos de la Universidad Virtual de Quilmes. Bueno, cada trimestre o cuatrimestre me llega una bibliografía a casa mi domicilio. La Universidad Nacional de Quilmes, en su modalidad virtual, era la única que tenía en cuenta mis estudios anteriores. Además, la Universidad me ha otorgado una beca, por la cual estoy muy agradecida. trabajando alrededor de 9-10 horas por día, eh, es que empecé a averiguar cómo era la, la modalidad virtual. Una vez que yo me dediqué a mi familia pensé que la posibilidad de estudiar iba a estar muy limitada. Manejar mis tiempos en relación a la actividad laboral eh, y poder continuar eh, con mis estudios y llegar a tener una carrera de grado. Me hicimos milagro para que llegara internet a Fraile Pintado y bueno, yo ya tengo una eh, Internet a domicilio. La enorme posibilidad de acceso a la educación que eh, se propicia a partir de una educación eh, virtual. Eh, la palabra accesibilidad es algo que describiría eh, lo que conlleva la modalidad virtual. Soy Germán Dabat. Secretario de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes y dirijo el programa Universidad Virtual de Quilmes. El Campus Virtual es un, un software que hemos desarrollado en la Universidad Nacional de Quilmes a partir de Moodle. Es un entorno fácil de manejar, es un entorno este, muy amigable. El Campus eh, posee instructivos para, para la mayoría de las cosas. El Campus para mí siempre fue mi aula. Creo que, que es fundamental la inversión que realiza la Universidad y la posibilidad de ponerlo a disposición de todos. ¿no? Una experiencia sumamente cálida, eh, tanto en lo que hace el vínculo con los compañeros a través del foro abierto, de debates, con los profesores y muy especialmente con los tutores. Soy Estela Casarini, tutora de la Universidad Virtual de Quilmes. Soy Leandro Martín, tutor de la Universidad Virtual de Quilmes. Soy Eliana Bustamante, coordinadora de la unidad de tutorías. En pues la virtualidad son personas muy capaces eh, que producen un feedback muy cálido con nosotros, con los alumnos. Lograr también que los alumnos se enganchen en lo que es la participación a través de los foros. Acá estoy parada en, en la plataforma del aula virtual. Bueno, soy una docente virtual. Creo que el hecho de poder compartir eh, material y opiniones de gente que vive en distintos puntos del país enriquece el eh, contenido académico. Siempre creando foros para ver cómo se siente cada uno y he encontrado muchos amigos en distintas partes de la Argentina. Y en la tardecita o no, la noche es donde participo en los foros, hago mis opiniones, levanto los mails y demás. Lo importante es la universidad virtual de Kirnes. Eh, una de las cosas es la inmediatez que, que le aplican a, a la conectividad alumno-profesor. Cada participante va agregando algún pedacito suyo, de, de, de su formación, de su conocimiento, de conocimiento que va creando junto a nosotros. Y esto es lo que se va acumulando, esto es lo que va creciendo hasta el de la unidad. Sin ninguna otra herramienta que la, la capacidad de, de conectarnos y la interacción, estamos construyendo una verdadera comunidad de aprendizaje. Hola, soy Evelina y trabajo en el Departamento de Administración Académica de la Universidad Virtual de Quilmes. Hola, soy Pablo Bauman, profesor de Nuevas Tecnologías y coordino el área de Formación y Capacitación Docente de la Universidad Virtual de Quilmes. Cada vez que he podido y he podido viajar a la sede de la Universidad de Quilmes, eh, para mí es sentirme como en mi casa. Últimamente la posibilidad de votar a distancia, sin tener que, que estar presenciales en, en Bernal. Yo estoy como consejero suplente en el Consejo Superior, integrándome en las actividades institucionales, Hola, yo soy María del Mar, trabajo en Soporte Técnico y acá atendemos a los alumnos y a todos los que trabajen con la plataforma de la Universidad Virtual de Quilmes. Me ha permitido también crecer laboralmente, digamos que en forma exponencial en mi trabajo. Fue un cambio de visión muy importante que a mí me permitió trabajar de otra manera en el consultorio, trabajar de otra manera en las escuelas. Y el nivel a mí me pareció de excelencia y además abierto a una perspectiva diferente. Muchos de los contenidos que se han ido desarrollando en las materias y en la carrera me han servido para, para poder afianzarme en el puesto y, y seguir creciendo un poquito en la empresa. y la pasión que ponemos tanto los estudiantes de este lado de la pantalla como los profes de este lado para hacer realidad esta idea de inteligencia distribuida. Y bueno, espero ser capaz, si algún día decido ejercer, de honrar esta casa de estudios. Haber obtenido logros y una formación académica a la cual eh, agradezco a la Universidad Virtual de es una alternativa importante, es eh, altamente recomendable. Sí, me ha cambiado la vida. Estoy extremadamente agradecida con la Universidad Virtual de Quilmes. Quiero que todo el mundo se anime a estudiar a distancia porque realmente es una experiencia fabulosa.